hermanas para crear conciencia sobre la violencia política de género la fundación hermanas Mirabal y el PNUD inauguraron esta exposición hermanas sobre las hermanas Mirabal para crear conciencia sobre la violencia política de género eh, una de las de, las, de los tipos de violencia que se ponen eh, de manifiesto en nuestra sociedad. Excelente esta exposición que se inauguró en el día de ayer. Y volviendo a San Francisco, ayer fue captado por una cámara de seguridad este robo en esta tienda de celulares ubicada aquí en la calle Salcedo eh, en horas de la tarde de ayer. Eh, fue captado un hombre eh, mientras realizaba este robo, de este descuido, porque un negocio, aunque tenga una cámara de seguridad que captan este robo, pero para, para encontrar este muchacho, aunque lo vemos ahí, si usted lo identifica, por favor eh, llámenos o escríbanos 809-383-2377. Nuestra vía de comunicación, llámenos o escríbanos. El... Vamos a ver este muchacho que, por este descuido, de la empleomanía, pues se este celular. Yo mirando más de, de cerca este video, pero este muchacho puede ser identificado porque es que se le hace un acercamiento a la placa de este vehículo en el que él se va y es una forma de que se pueda identificar. Como él se va en este vehículo que está parqueado en el frente, esa cámara puede tratar de hacer, no sabemos la calidad de la cámara, pero hay cámaras, que tienen una calidad suficiente para hacer un zoom hacia la placa del vehículo y se podría entonces eh, en este caso detectar eh, a este muchacho mucho más fácil eh, a través de la placa del vehículo sería una forma el director del hospital San Vicente de Paul el doctor Lantigua, nos dice que no hay pacientes internos con COVID-19 en el Hospital San Vicente de Paul. Ustedes saben que se había dicho que el San Vicente de Paul, debido a que estaba lleno el centro de Guisa, iba a tener que volver a habilitar una área para pacientes de COVID. El doctor eh, dice que no, que, eh, tiene Guiza eh, la cantidad de camas suficiente y que ellos, aunque hay personas que llegan al hospital y que se determina que la situación que tienen es COVID, pero que son referidos al centro de Guiza. Vamos a escuchar lo que dice el doctor. <risa>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 que está ubicado en, el, en la sesión de Huisa. Recuerda que los adornos navideños que tú necesitas para tu hogar están en especial en la tienda La Suerte. Por más de 50 años,